A leña, escobas, cielos. Le, con escobas, y, pero se metía también madera. ¿No? Solo con escobas. ¿Solo con escobas y cielos? Uh -huh, sí. Pues se cogen en cualquier sitio, que ya lo rápido. Bueno, pues se metían por, por la boca al horno y arriba, pues se estaba todo lleno de cacharros. Y se cogía leña, y eran cacharros, parece que no se sé así. Si. Hay unos cacharros, no sé si en Permosel lo sabrá, pero en Valderas, en unos bares, hay unas cazuelas ya hace muchísimos años que se las llevamos nosotros y todavía no creo que las hayan tirado en balderas, a pasar conejos. ¿Y cómo se iba por el barro, Josefa? ¿Cómo, cómo se fregaba con él? Pues igual que ahora. ¿Con carros y con...? ¿Carros? Sea, con el burro, con el carro, con el cesto a cuestas, con una bolsa. ¿Y cómo se elegía cuál era el mejor y cómo...? Pues igual que ahora. ¿Pero tú, ah, pero tú te crees que ahora se elige, elige en el barro cuál es el mejor y el peor? No lo sueñes, no lo sueñes de ninguna manera tú eso. Eso te lo digo yo. Entonces, claro, la... Aquí lo he desarrollado, míralo. ¿Este era de, de, para hacer...? Este horno era para hacer, hacer esas cazuelas con leña. Además, ahí se ve lo de arriba, vale, y ahí vale. se ve la puerta, mira. Y ahí se ve la puerta. Si te arrimas un poco ahí... Me he metido, velo. antes me he metido. ¿Ves la puerta? ¿Has visto la puerta? Bueno, pues es el cuero, es el de colocar y el cacharro. Es que es de poner los cacharros, no lo de ahora. Está la puerta, si, sí. si te has metido, ves la puerta y lo, y lo de poner los cacharros. Y habrás visto cómo los colocaban. Sí. Sí. Como me ha dicho usted antes, ¿no? Cómo los colocaban ahí todos hasta, hasta hacer un copete allá arriba y después de allá arriba le echaban tejón. Y le metían la leña por ese juego. Uh -huh. ¿Entiendes lo que dije? Pero ahora que los cocen... Ahora con el combustible nuevo, eso se queda en el barro. <ríe> ¿A dónde vais? Y cuando lo pones al fuego, lo hueles incluso. Y no puedes comer la comida, escuso Escuso, no puedes comer la comida porque se te pone la comida negra. negra antes del primero, antes del primero.